Hola, este es un ejercicio que a mí me gustaba mucho hace años, es un ejercicio para entrenar potenciar los golpes del puño y también fuerza resistencia en los hombros, ¿de qué se trata? Con dos pesas livianas de 300 gramos a 1 kilogramo, trabajamos dos golpes, el jab de izquierda, el directo de derecha, ¿cómo trabajamos en escalera? Empezamos, un jab y un directo y subimos dos de cada uno, 3 4 5 hasta 10 y volvemos a bajar hasta 1. A ver qué tal. The girls with the nails done. The girls, with the... The nails done. The girls with the nails done. Girls with the nails girl... done. I'm the girls with their nails done now. And the girls with their nails done now. I'm the girls with their nails done